Hola amigos. Después de que Alemania perdió la batalla en la Segunda Guerra Mundial, miles de oficiales intentaron huir al extranjero, corriendo lo más lejos posible. La razón es fácil de entender, si se quedan, sus aliados los enviarán al campo de ejecución por crímenes de guerra. Pero correr es un lugar seguro para esconderse. Sin pensarlo mucho, las mentes brillantes de Alemania eligieron Argentina. ¿Por qué es eso? Lo averiguaremos juntos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue una nación proeje, aunque declaró neutralidad. Hay dos razones para esto. Primero, existe una conexión étnica especial entre Argentina y Alemania. A principios del siglo XX, la economía argentina se desarrolló más en el mundo. Y muchos alemanes han emigrado aquí en busca de una oportunidad que les cambie la vida. También después de la Primera Guerra Mundial, muchos alemanes pobres continuaron emigrando a Argentina. Con el tiempo, el número de argentinos de origen alemán ha aumentado significativamente, representando alrededor del 8% de la población del país. Más específicamente, el número de italianos que han emigrado a Argentina es mayor que el de alemanes. Se estima que el 60% de la población argentina es de origen italiano. Y como saben, Italia estuvo del lado del eje en la Segunda Guerra Mundial. Es debido a su conexión étnica especial que les facilita la empatía y el apoyo mutuo. La segunda y decisiva razón, en ese momento, Argentina estaba dirigida por el presidente Juan Perón, gran admirador del régimen fascista. Antes de llegar al poder, fue suboficial del ejército italiano, en la década de 1930. Se entusiasmó con líderes como Mussolini y Hitler. Paralelamente está la tendencia de liderar el país mediante la militarización. Muestra fuerza con desfiles masivos y cruel antisemitismo. No solo el jefe del país, muchos miembros del gobierno argentino y empresarios ricos y poderosos también apoyan abiertamente a la facción del eje. A pesar de esto, Argentina declaró la guerra a las potencias del eje un mes antes de que terminara la guerra. Sin embargo, era parte de un complot, para traer agentes argentinos a Europa, para ayudar a los oficiales nazis a escapar después de la guerra. Muchos agentes habían sido anteriormente espías o oficiales de la facción del eje. Además de la razón de simpatizar con el régimen fascista, el motivo de la ayuda fue dinero. Los perdedores estaban dispuestos a pagar mucho dinero para proteger vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Los oficiales alemanes robaron mucho dinero de los judíos y lo guardaron en bancos suizos. Después de la guerra, se convirtieron en amuletos para ayudarlos a llegar a Argentina a salvo. Muchos oficiales británicos también recibieron dinero, porque permitieron que los criminales alemanes escaparan a través del territorio aliado. Hable un poco sobre el contexto después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se producirá un gran conflicto entre la América capitalista y la Unión Soviética comunista. Algunos, incluido Juan Perón y sus asesores, creen que sin duda sucederá pronto. Por lo tanto, mantener a los criminales de guerra nazis, oficiales bien entrenados y anticomunistas frenéticos, ciertamente ayudaría. Se convertirán en una amenaza para la Unión Soviética o la pieza de ajedrez que Estados Unidos necesita. Además, Juan Perón también intentó reclutar desertores con experiencia militar y tecnológica para ayudar a fortalecer al ejército argentino. Esto es similar a los Estados Unidos y la Unión Soviética. También mantienen en secreto a los criminales talentosos de los nazis. El plan que ideó Juan Perón para ayudar a los oficiales alemanes a escapar fue posteriormente apodado Ratlens, que se traduce aproximadamente como Rat Road. Hay dos rutas principales desde Alemania, la primera desde el puerto de España. Segunda declaración, de Roma a Geniva y luego a Argentina. Se estima que un total de 5.000 oficiales de Ductra y miembros del partido escaparon de Argentina pero esta persona luego vivió de forma anónima, cambió su nombre, cambió su apellido para evitar la persecución de sus aliados. Todo está bien. Para 1955, cuando se derrumbó el gobierno de Juan Perón, muchas personas se habían mudado a otros países sudamericanos como Brasil, Chile o Paraguay. Porque temían que la hostil nueva administración de Juan Perón, y todas sus políticas, pudieran traerlos de regreso a Europa para cargar con la culpa. Algunos se quedaron, como Adolf Aikmen, director del programa Genocidio Judío. Fue capturado por un grupo de agentes del Masset en la capital Buenos Aires y trasladado a Israel, donde fue juzgado y ejecutado en 1962. Después de ese incidente los demás se escondieron muy bien y perdieron la pista. Solo unas pocas personas se olvidaron de que eran delincuentes y fueron a una entrevista, por lo que fueron arrestadas, el resto estaba bien. En la década de 1990, la mayoría de los prófugos eran ancianos y ya no tenían miedo a la muerte y vivían abiertamente con sus nombres reales. Muy pocas personas han sido detenidas porque nadie las sigue, después de casi medio siglo. Entre los fugitivos había una persona muy famosa. Fue Herbert Kuhlman, un comandante de Hitler. Esta persona está protegida directamente del presidente de Argentina para vivir libremente en público. Gracias a su talento empresarial, se convirtió en un famoso empresario. Y vivir en una mansión muy lujosa en la ciudad capital de Buenos Aires. Esto puede parecer un poco injusto, pero es algo que sucede todo el tiempo en cualquier sociedad. Puedes comprar cualquier cosa con dinero, y mucho menos con la vida. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle. Si encuentra útil el video, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos.